Me estoy arrepintiendo de haber saltado Me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento Señor, no ¡Ah! ¡Ahora acá! esperando un digno rival Goku Blue ahorita tiene una vaina la puta con porque el autocombo de él es... es no es un golpe bajo, es un golpe alto luego un, un overhead, no perdón un, gol... un golpe alto, un golpe abajo un golpe medio, un golpe abajo y después un overhead empezamos bien Primerísimo, sí. bien, pero le bajo un poquitico, ahí. Bien. Manténgase en el rincón. Manténgase en el rincón. Hola, Isaac. ¿Cómo te va? Bien. ¡Me puta! ¡Gene <risa> <risa> Aguern! El botón de compartir no tose. El botón de compartir no tose. Ni les hace daño. Bien. ¡Ajá! ¡Muy bueno! ¡Ay! No le alcancé a hacer... No le alcancé a hacer adelante a Helio. No jodas. No me Vamos. ¡Contra! ¡Contra! ¡No! No! No, no, no, la he cogido. Contra, contra. El man es maluquito para jugar. El man es tópico para jugar. El man. Mire, el man. Ah, pues puta, casi me da guido. El man es muy.. El man es muy. ¿Cómo es que se dice? Se deja llevar mucho. Sí. Ajá. Bien. Primer juego de la. ¿Primer juego? No, primera partida de la noche. El juego son los. Es el set de Trex. O dos de tres. Entonces pues se llega así, pero no la partida. Vamos a ver si ¿sí por fin subimos de rango esta noche, porque... Ni no, cule vaina, mano. Super dash. ¡Steam! Ah, al último golpe pero otro combo. ¡Uy! Ambos hicimos a bola contra al mismo tiempo. <risa> Se supone que es un golpe. Se supone que el 2L de bellito es un golpe normal, no es un golpe alto. Lo peor es que no lo coge. Pues puta, me está aplicando la misma el autocombo, marica no va a estar, ¡Vamos! ¿no? てある。下がって。勝利だ。無敵にて。うわ。爆発。大王。 para ¿Eh? la casa Sí, lo sé, soy todo un pro Soy todo un pro fuera No Ese Mierda, mierda, mierda Al Tito Jess ¿Qué hizo Tito? ¿Qué se dice tito. Estábamos gato por una no espera hace rato. Hoy lo estoy buscando ahora como yo. Ni de puta saltó. Incente de bacalao Uy, mechi, mechi, no es que estamos jugando por no hay Uy, con opletas piro ¿Qué rata Contra Venga, venga Team A su casa, malparida Ahorita jugamos, Mechi Ahorita jugamos, fornique, Mechi Buena la contra Se la tragó entera Se la tragó enterita, hijo de puta ¡Puta! ¡Puta! venga, venga, acá! Ahora, venga, rico!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 Pero acá, toma, acá hacemos lo que haga falta, con solo para acabar con ese puta. Piernas, piernas, piernas. Ja, el agarre. La escala. La escala es buenísima con el tercer golpe del autocombo. Vamos, vamos, vamos pero fuerte, manica. ¡Oh! No lo agarró, mucha rata! ¡Uf! ¡Uh! No, no, no, no, no, ¡por arriba, por arriba! Ah me estoy arrepintiendo de haber saltado, me arrepiento, me arrepiento, me arrepiento, señor, no Malika, yo pensé, yo pensé que el macenco me iba a agarrar. Yo juraba que el macenco me iba a agarrar. Parce, uno más y subo. Uno más y subo. ¡Ay, se fue! ¡Pues se salió! ¡Se salió! ¡No puede ser! ¡Ay, parce! Yo hice ahí la cagada, güey. Claro, es que con ese nivel 3... Lanza el Venga, vengase Yo estaba esperando el mayor movimiento en falso Menos mal, menos mal Menos mal Oye bro, ¿cómo se llama el de los pelos parados? Se llama Goku Panse. ¿Cómo se lo tragó? Dios mío Echámonos otro Espera No No No No no No No No No No No No Ajá, ahora sí Mejor Pues puta, es que la banda sonora de Capcom versus SNK2 le queda todo Le cuesta, entender, ¿qué le cuesta entender que le cuesta entender que coquetas queda en cero, weón. O sea, cuando hace el autocombo, es de los pocos que queda en cero. ¡Osh! Quédate en el rincón, puta. Cambio Acá el colpacho. Acá el facho. ¡Ush! Mal parido lo cruzó. No. Ah, ah, ah, ah, ah, ¡Qué gracioso, hijo de perra! Vamos. Bien. Ajá. Ah, puta que se barra Ah, no me acordaba que había hecho el cancel. Y eso fue porque se se, cor se corrigió, se corrigió de lado. Mierda. Me arrepiento de haber saltado Dios mío, señor, sálvame No, no, Gotenks ¡Ah! Ush ¿Güey, puta lo freno ahí en el aire Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Este, en un nivel 6 Lo gasté Lo gasté Lo gasté Lo hubiera hecho level 1 No, pero también lo habría gastado ¡Oh! Bien Ay, era nivel 3, no nivel 1 Y este no tiene nivel 2 ¿Cuál es por detrás? Ah, puta No, no, no, no, no, no, no, chúpelo, chúpelo, chúpelo ¡Chúpelo! ¡Ah! por detrás uh. ¡Hijo de perra! ¡No! No sé, yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo si eso se puede. Si eso en bloqueo se cancela. ¡Uy, mucho hijo de puta! Yo no me acuerdo si eso en bloqueo se cancela. Debería haber terminado esto cuando tuve la oportunidad. Hue puta, manica. Uy, no. A veces yo tomo unas decisiones muy cuestionables, manica. ¡Juébalo a los dos! ¡A los dos! ¡No! No tengo un beam, weón No tenía un beam ¡Maldición! ¡Juébalo! ¡Acábelo! ¡Acábelo! ¡Acábelo! ¡Eso! Lo bueno es que la vida de Bellito se, ahí se le redujo un poco. Marica, pero comparaba todo lo que le quité. Uy, ¿cómo se corrigió? ¡Tan bonito! <risa> Ese 2L tan chimbo <risa> Joda t, Oh sh! Dos veces Dos veces Marica, este ya es el último personaje No, no, no, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío Ey, esto no es culpa mía. Eso sí fue culpa mía. Pff. ¡No! ¡No alcanzó a ser el super! Ahí fue. Boqueta, ¡Boqueta! <risa> ¡Gané, gané, gané! <risa> y con escala, hijo de puta, con escala. ¡Nivel 5! ¡Vamos! ¡Destructivo, y de puta! ¡Dele! ¡Qué rico, weón! ¡Qué rico! Tengo que subir de rango. Yo tengo que cerrar la noche subiendo de rango, weón. El man es buena gente, mire. O sea, deja que... Deja las... ¡Ja! Esa, esa fue la despedida. ¡Ja! Deja que la... Deja que el... Que, que, que... Que corra la esta vaina que, que tal es. ¡Subir el Ralmo! ¿Qué? ¡Super Saiyan 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reveréncieme! ¡Alábeme! <tiuutas> vamos a sentar la posición. Si sentamos la posición, se acabó esta mierda. No, Paira Ah, bien. Espera la contra. Espera la contra. No es tan bruto. No es tan bruto. Este man, este man no se entera, huevón, que Gogueta que 4 queda en positivo. O sea, no queda en positivo. Queda neutro. Quedan ceros. Bueno, la necesito que se recupere. Sí se corrige pero me hubiera tocado a mí no se corrige de la de puta joda mire tercer golpe el auto como mire esa escala marica se hizo un combo de se hizo un combo 40% culo dude the fuck no bomba no no ¿qué? ¿qué? ¿sí? como mierda Spam super no bien bien que no lo haya bien que no lo haya reconocido porque me haya dolido perder barra. no sé cuántos niveles van van viene lo venido cógalo cógalo por favor no maldición como a mierda y cueputa! Toca remontar. Toca remontar. Toca remontar. Ok, espere, esta no? No, Malika. Malika me alcanzó a cubrir mucho perro, por estar cambiando música casi, casi me matan. De nuevo. Entera hijo puta, sin escala. a lo overhead Será, yo creo que remontamos. Creo que remontamos. Ah, no alcanza a hacerle la contra. Mierda, mierda, mierda, mierda, mierda. No. Estaba un golpe y fue puta un golpe. Yo creo que lo va a dejar así. Yo creo que lo va a dejar así. Es sano que lo deje así. Ya, subí de rango. Ya estoy contento. Es, es sano. Es sano. Que por ahora. Yo creo, o sea, yo digo, lo más sano de momento es dejarlo así. No sería justo subir de rango para. Papel la otra vez. Entonces más bien no me mato la cabeza. Más bien no me mato la cabeza y... Y la retomamos mañana. ¿Por qué, qué más, porque qué más hacemos. ¿Sí o no? Bueno. Yo los dejo niños. Juiciosos. Se cuidan.